Hola, tenía que pasar después de tanto cuidado, de tantos meses de pandemia, finalmente eh, me contagié de COVID-19. Seguramente ha sido en un viaje de Sao Paulo a Lima, en el aeropuerto, en las salas de espera este, o en inmigraciones, que hubo una gran congestión de gente un, en un lugar sin ventilación. El hecho es que llegué el 14, jueves 14, en la noche, el día sábado me sentía más, me sentí cansado, con sueño y con un ligero fiebre de 37.5. El día domingo amanecí sin fiebre, pero con más dolor de cabeza y con dolores musculares en el, en el cuerpo dispuesto y du durmí casi todo el día. Es, el día lunes decidí visitar al médico. Me hizo el, una prueba de antígeno, donde salí posit positivo. No se ve bien, pero salí positivo. Este otro médico me recetó eh, que hiciera gárgaras con este, colgate plex y, este, y me goteara también. Una idea mía es que me gotearme gotas de ivermectina en el fondo de la garganta para evitar que este, las células se contagien con, con el coronavirus, porque la ivermectina bloquea los receptores de AC2 de las células. Entonces, por lo menos para evitar mayor contagio, me goteé gotas de ivermectina al fondo de la garganta. Con todo eso. Este, eh, ya me sé, una, una tarea de juegos vocales de, tres o cuatro veces al día, y además el doctor me, me recetó siete pastillas de ivermectina en el almuerzo por tres días, dijo tres a cinco días, dependiendo de los síntomas. Eh, entonces, después eso fue el lunes. Pero El día martes ya me sentí mucho mejor. En la mañana ya no tuve dolor de cabeza ni de cuerpo. Es, eh, estuve mejorando, haciendo los enjuagues diarios, tomando las, la medicina a mediodía. Martes en la noche de mi clase eh, eh, sin ningún problema. Y espero que el día miércoles continúe mejorando voy a hacerme la siguiente prueba de antígeno el día viernes para ver si todavía sigo contagiando sigo dis dispersando virus bueno eso quería comentarles Todos no estamos libres de pasar esto es la primera vez que me enfermo no hay, no hay que tener temor eh, personas saludables las van, la van a pasar sin ningún problema. Esta cepa nos me han dicho que es bastante, entre comillas, benigna. De hecho, es, me hace recordar las veces que me infecté de, de, de, este, de, un, de algún coronavirus cuando era niño. Pasaba igual. Me infectaban, me contagiaban en el colegio. Primero, infección en la garganta. Luego, que muchas veces se convertía en una infección con bronquitis y antibiótico para la bronquitis. Eh, y a veces faltaba al colegio por un día, a veces no. Y eso es lo que, lo que sucedía todo el tiempo. Bueno, esta es una de, de esas infecciones más. Uh, todos vamos a pasar, tener tranquilidad y sigamos avanzando con nuestras vidas. Cuidar de, de las otras enfermedades que padecemos de las otras dolencias que, que hay que mantener al, en control. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.